Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, eh, hoy nos toca Plutón en Sagitario, también nos podemos encontrar con muchísima gente consultante que nos consulten sobre este Plutón, son de nuestra generación, son personas nacidas entre... 1995 y el 2008 o sea aquí estuvo 13 años y después va a estar nuevamente entre el 2263 y el 2276 248 años tarda Plutón en dar toda una vuelta al Zodíaco pero por su eclíptica o elíptica no me acuerdo cómo se llama, eh, eh, no dura la misma cantidad de años en un signo que en el otro, eh, se lo ve pasar mucho más rápido, por ejemplo, por Escorpio que por Aries, en algunos dura 30 años, en otros dura 11 años, esto ya lo expliqué ayer, pero bueno, vamos con Plutón en Sagitario, Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas para este Plutón en Sagitario que nos podemos encontrar muchas personas que nos pregunten eh, sobre su carta natal. Entonces, ¿qué tendríamos que decirle? Que son exploradores innatos, que son pasionales y que son autodidactas. Ese Plutón en Sagitario les da esa pasión por aprender solos. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres palabras negativas? Autoritarios, descuidados y precipitados Así que bueno, y recuerden como les digo siempre ¿sí? Los astros se inclinan pero no obligan Y tenemos de ambas energías De las positivas y de las negativas dentro de cada uno de nosotros Muchas veces nos cuesta más reconocer las negativas, entonces tenemos que tener cuidado con eso. En primer lugar, cómo lo decimos, o sea, si fuera déspota no le podemos decir vos tenés adentro tuyo un déspota, tenemos que irlo llevando hacia eso, hacia mostrarle cómo actúa en situaciones límites acuérdense las palabras negativas generalmente eh, se nos presentan en situaciones límites pero sepamos que todas conviven dentro de la misma persona que tiene esta disposición astral después dependerá de en qué casa y qué aspectos hace pero eso todavía no lo vimos vamos mañana nos vemos mañana claro que sí por supuesto como todos los días ¿Con qué? Con Plutón en Capricornio, claro, que me iba a poner los lentes para leer, no sé quién viene mañana. <risa> Chau, hasta mañana, que tengas un maravilloso día.